Se celebró a casa llena en el Quicken Lounge Arena de la ciudad de Cleveland, en Ohio. Una cartelera boxística que también fue presentada en televisión nacional como un evento de pague por ver. En dicha cartelera de boxeo se enfrentaban en el evento principal el YouTuber Jake Paul versus Tyron Woodley. Saliendo el YouTuber por la puerta grande, pero... Viene el maldito perro. ¿Qué show más deprimente del deporte de los puños encantados? Somos Sports Parrot, donde hablar es tendencia. Da like, comparte, activa la campana. El boxeo se ha convertido ya en un circo donde diferentes personalidades suben al ring solo por el hecho de llamar la atención entretener y claro llevarse una bolsa de dinero que aumenta considerablemente sus cuentas bancarias bueno, el mismo Jake Paul protagonizó a principios de año una cartelera donde por pay per view se llevó la friolera de 1.200.000 dólares ahora bien ¿Por qué un evento tan bochornoso? ¿Por qué cualquierizar de esta manera? El boxeo, un, un deporte que siempre, siempre ha contado con el apoyo del público. Es hora de, por Dios, subir la categoría boxística. Ahora bien, mientras sigamos pagando los pay-per-views y sigamos llenando a casa llena, valga la redundancia, los, las arenas y los estadios atrás de estos deprimentes actos de entretenimiento, estos simuladores, cantantes, youtubers, etcétera etcétera etc, seguirán engordando sus finanzas. Y nosotros, viendo cómo se desmorona poco a poco el boxeo. Oh Mayweather, cuánto daño le has hecho al deporte de las narices chatas y los puños enguantados. Somos Sport Parrot, donde hablar es tendencia. Comparte este video, da like y activa la campana.